presentar un libro y vamos a hablar además de autismo exacto es que viene hoy para hablar de autismo una psicóloga burgalesa que nos acompaña maría Mar maría merino martínez Muy buenas tardes hola andrea vienes a presentar tu libro mujeres y autismo la identidad camuflada Sí, es un libro que en realidad es una colaboración ¿eh? hay muchísimos autores que lo han hecho conmigo lo que he hecho ha sido la coordinación la recopilación y la selección de, de los textos con la revisión. Y luego la portada, que lo ha hecho otra burgalesa, que es Laura Esteban, que es una portada increíble, y las ilustraciones de, <risa> dentro del libro, ¿no? para poder amenizarlo un poco. Laura Esteban, que además es una de las grandes de Burgos, la pintora que lleva, además, mucho tiempo, haciendo esa maravilla de, de ilustraciones muy naive, y que yo creo que... Que la tía siempre que se le pide algo, ahí está, ¿verdad? Pues no solo no un... con autismo, con, con sí. muchísimas otras asociaciones. Y... Es una máquina, la verdad. Sí, es sí. que yo no sé cómo puede ni pintar ni dibujar tan... con tanta agilidad. Tiene muchísimo talento. Y... Bueno, si lo veis. Sí, lo tenemos ahí también en fotos. ¿eh? No pues te es que... una preciosidad, la verdad. Colaborar con ella eh, y que ella forme parte de, del libro también es un éxito ya. Sí, bueno, yo he colaborado con ella en cuatro cuentos, ¿Sí? que los venden desde el centro especial, de, que hay un centro especial específico eh, en autismo, que se llama Volteate, venden cosas de papelería, libros y cosas así. Súper chulas, los llaveros de la catedral. Sí sí, sí, sí, sí, venden todos los materiales online y también presencial, y con ella, Hemos hecho esos cuatro cuentos, uno que se ha presentado este año, que es El verdadero interés de Felisa, que habla de la soledad en la vejez a través de un personaje con autismo, pero no es lo principal del cuento y es también precioso, la verdad. Y cuéntanos, María, exactamente qué es el autismo. Bueno, los autismos, ¿no? porque en realidad cada persona con autismo es diferente, pero sí que hay algunos puntos en común eh, que son los que marcan la diferencia, que es, para empezar, que es un trastorno del desarrollo, es decir, que la persona nace con autismo y lo tiene a lo largo de toda su vida, esto es un poco lo que implica la palabra trastorno. Para continuar, que está caracterizado por alteraciones en la comunicación y la relación social, pero que no son igual lo que pensamos, ¿no? No, el autismo es muy amplio, y hay personas que son hiperléxicas que tienen un vocabulario mmm, maravilloso, ¿no? y, y que igual antes se decía, pues este chico que parece un poco pedante, o, o sabe lo todo, ¿no? eso puede estar presente como puede estar presente también no tener lenguaje y lo que sí que caracterizan las dificultades de comunicación, son las de la vida práctica. ¿no? El iniciar una conversación, lo que hacéis vosotros, de hacer preguntas y seguir el hilo. Esto es muy difícil para las personas con autismo, el realmente ser recíprocos, lo pueden aprender, lo pueden imitar. De hecho, las mujeres camuflan este tipo de conductas, ¿no? las imitan muy bien y se convierten un poco en actrices, muchas de ellas también hay hombres que camuflan depende un poco su capacidad intelectual y también su deseo de integrarse socialmente y la capacidad para percibir que son distintos. Uh -huh. Pero, en general, esa iniciativa social de conversaciones de ascensor, de conversaciones para sacar beneficio tú, ¿no? para pedir ayuda, para eh, hacer un halago no genuino, esto está afectado en el autismo. Y otro aspecto que está alterado es pues, la capacidad como para flexibilizar el pensamiento con respecto a algunos temas o algunos intereses o algunas conductas. La mayor parte de las personas con autismo llevan mal que se cambie de opinión, llevan mal las injusticias, llevan mal eh, el que no se puedan planificar o que alguien diga algo y haga luego otra cosa podemos pensar, bueno, eso me molesta también a mí, ¿no? Estáis escuchando y de repente se siente identificada toda la ciudad. Pero, pero es algo que realmente genera sufrimiento y un impacto en la vida y a lo largo de toda la vida. Y eso también es una característica pues, para poder afinar en un diagnóstico. ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos eh, empezar a ver eh, los signos, los síntomas, para que eh, controlemos y sepamos... ...que una persona puede tener autismo, porque al principio no se sabe. Claro, hay muchísima gente sin diagnosticar. Ahí voy. Y, y la variedad en la expresión y en la forma es tan, tan amplia... ...que a veces es difícil. Algo que sucede es que desde pequeños y pequeñas, como esto es algo del desarrollo... ...sí que hay puntos diferentes, ¿no? Y en una clase, los niños son como muy hábiles para identificar quién sigue peor las reglas del juego. Quién mira de una forma extraña, porque no es tanto que esté alterado el contacto ocular. no Sabéis que tenemos una fundación, surgió la Fundación Miradas a partir de Autismo Burgos y el programa Bebé Miradas. Uh -huh. y, y ahí se centra sobre todo en la mirada. Pero la mirada, lo que está alterado, no es eh, el mirar a los ojos o no, que en algunas personas sí, sino en cómo miras. Miras en... como sin mirar. No sé explicarlo, como que miras pero no miras. A veces, a veces miran muy intensamente, pero sobre todo lo que está muy alterado es la triangulación, ¿no? Ahora somos tres personas aquí en un diálogo, pero a veces hay cinco, hay seis. Y de forma muy instintiva, muy natural, no lo tenemos que pensar. Esa es la maravilla, ¿no? También el autismo te hace agradecer las cosas que de forma natural podemos hacer. Estamos chequeando cómo se sienten los demás, ¿no? Cómo, cómo miran otros, qué gestos ponen, y los estamos interpretando rapidísimamente. Pues para las personas con autismo esto no es natural. Hay que hacerlo de una manera forzada, así que lo entrenan. ¿no? Sobre todo las mujeres que tienden más a camuflar, pero obviamente hay un punto en el que sí que los demás pueden percibir que hay algo antinatural. También suelen tener poco filtro, decir lo que piensan, eh, de forma como muy contundente. Eso me da envidia a mí. Ojalá <risas> fuéramos todos así, ¿verdad? No lo sé, aquí hay un dilema filosófico sobre si las cosas funcionan mejor, con pequeñas mentiras, con verdades a medias o con la verdad directa. ¿no? Y yo creo que eh, muchas veces para las personas con autismo es muy difícil mentir, porque mienten, ¿eh? sí que pueden mentir, pero lo hacen fatal, <risa> <los pillan. risa> Y también María, ¿existen diferentes tipos? Yo diría que tantos como personas, pero sí que hay unas grandes como diferencias que serían, por una parte... Bueno, sí que se habla del estudio de subfenotipos. ¿no? Es como que durante mucho tiempo ha interesado saber si había mm, personas dentro del espectro del autismo más afines y con unas características un poquito más definitorias pero es difícil, no se ha llegado como a una conclusión, lo que sí que hay es personas que además tienen discapacidad intelectual, más o menos severa, y grandes necesidades de apoyo, o muy poca capacidad verbal, suele ir unido estas cosas, no tiene por qué, pero suele ir unido, y luego las personas que tienen una capacidad intelectual normal, o incluso una alta capacidad intelectual, y que ahí hay diferencias, y luego también, cada vez se ve más que hay diferencias entre mujeres y hombres, aunque muchas de estas diferencias tienen que ver con que no se han identificado tradicionalmente, pero también con aspectos culturales de lo que se pide a una mujer, con aspectos hormonales, es complejo. Eh, no hay como tal subfenotipos, pero sí que vamos estudiando un poco rasgos. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se debe de tratar? ¿Cómo? Pues de forma individual, hay que hacer un traje a medida para cada persona, eh, sí que teniendo en cuenta pues, que cuando tú estás con una persona con autismo, igual que con cualquier otra persona, lo que quiere es que le trates igual, claro. por igual. ¿no? O sea, si es un adulto, independientemente de que tenga una discapacidad intelectual asociada, hay que tratarle como un adulto. Y luego la intervención se focaliza de manera muy individual, en aspectos que se, se pueden trabajar de manera concreta. ¿no? Por ejemplo, eh, si hay una persona con autismo que lo que más le está afectando es que le están haciendo bullying, que está sufriendo acoso, pues igual lo primero que tenemos que trabajar es la autoestima, porque está siendo afectada, pero de forma paralela tenemos que enseñar herramientas para que puedan responder a esas situaciones de acoso. ¿no? O sea, cómo reaccionas cuando alguien te insulta si te picas, te, o sea, siguen, siguen ¿no? si ven que tienes poca destreza para lidiar con esa situación, porque es una situación compleja, no hace falta tener autismo para encontrarlo complejo, se ensañan más, ¿no? ellos, sí que son especial, ellos y ellas son especialmente vulnerables a esto y, y suele ser algo que, que determina en muchas ocasiones hacer intervención en la juventud, pero en la vida adulta, puede ser una situación de acoso laboral. Es similar, pero no lo trabajas igual. Entonces tienes que ver los objetivos con situaciones muy concretas y dependiendo de la capacidad de la persona, y esto es desde mi punto de vista, me parece muy importante no enseñar tanto las conductas como a desarrollar recursos de manera propia, a pensar cómo observar en el entorno, cómo quiero decidir lidiar con las situaciones. Creo que esto, cuando se puede, y con adultos y adultas es importante también. Y luego hay momentos de la vida en los que necesitan acompañamiento para cosas concretas. Hay mucha gente que cuando se incorpora al mercado laboral necesita un empleo con apoyo, ¿no? alguien que les acompañe en los primeros pasos para organizarles muy bien el trabajo de una manera que entiendan. Estructurando con un lenguaje sencillo, diciendo realmente lo que te están pidiendo es esto. Cuando te dicen no hay prisa, es mentira, <risa> hay prisa, ¿no? Pero vamos a ver cuál es una prisa razonable. Porque las personas con autismo sí que necesitan que se les concrete, que se les hable de una manera bastante literal. Y si nos centramos ahora en el libro, ¿qué es lo que cuenta? Bueno. Muchas cosas. El libro está escrito en parte por mujeres con autismo, pero que mm, profesionalmente se dedican a algunos de los temas que se tratan. Se tratan muchos temas, se trata la maternidad, por ejemplo, que es algo bastante novedoso. Eh, se trata la sexualidad, que la prevención de situaciones de abuso sexual, porque son más vulnerables al abuso sexual. Se trata la salud de forma general, porque a veces... Bueno, hay como diferentes corrientes, ¿no? hay personas que dicen, bueno, esto no es una enfermedad, es un, es, es un crisol, ¿no? o sea, hay un montón de, de concomitancias cuando alguien tiene autismo, es más frecuente que haya problemas dermatológicos, es más frecuente que haya problemas gastrointestinales, y en las mujeres en concreto puede ser más frecuente que tengan problemas ginecológicos, incluso, incluyendo cánceres. Y entonces es importante también el diagnóstico temprano de cara a una prevención en la salud. Pero también es importante divulgar y conocer esto para poder eh, sensibilizarnos con que pasar desapercibido o poner etiquetas es algo malo. Bueno, pues no necesariamente, porque a veces poner etiquetas salva vidas. ¿A quién me ha dirigido? A cualquier persona. Eh, yo creo que está escrito, yo he escrito más libros <ríe> con más gente y siempre lo llevo a casa, ¿no? Y mi madre nunca se los lee, se mira las ilustraciones de Laura y este se lo está leyendo. Y entonces he pensado, fíjate, algo hemos hecho mejor, ¿no? Y dice, es que este se puede leer, es, o sea, como es entretenido, te mete. Yo creo que hay parte, es divulgación, ¿vale? La divulgación puede ser muy, eh, muy ruda o puede estar en un lenguaje. Eh, bonito, ¿no? accesible. Y yo creo que este libro tiene las dos cosas, pero sobre todo tiene lenguaje accesible y historias. Tiene un poco de literatura, tiene un poco... Vamos, por lo menos se ha intentado. Yo hay un capítulo en concreto que, que pensaba, jo, ojalá pudiéramos hacer algo como Oliver Sacks y, y lo hemos... Obviamente no. <risa> No somos Oliver Sacks, pero, pero algo leíble, sí, yo creo que para todo el mundo. Porque incluso si no estás interesado en el autismo, que es algo raro ya en esta sociedad, ¿no? que hay tantísimas series que tienen personajes eh, con características dentro del espectro que, que atraen y que han tenido mucho éxito. Y atraen y han tenido mucho éxito porque es que es un mundo bastante fascinante porque habla de todos, de lo social. Sobre esa serie que acabas de nombrar... Eh, es creíble ese doctor eh, en todas las series hay bastante documentación o sea cuando estamos hablando del espectro del autismo sí que hablamos de, de muchas personalidades también una cosa es la personalidad y otra son los rasgos autistas también es verdad que el mundo del cine y de la y de las series, sobre todo más de las series. El del cine ha sido menos benevolente. Pero en el de las series siempre han puesto personajes de éxito. Y no. A ver, hay gente que tiene éxito, laboral, intelectual, eh, pero hay muchísimas personas que lo tienen mucho más difícil. O sea, cuando tú tienes un alumno o una alumna con autismo, que tú en un examen eh, digas, háblame de la Revolución Francesa. Pues eso para un alumno neurotípico. Eh, sería maravilloso, en plan, una pregunta amplia, aquí meto rollo, ¿no? Yo por lo menos recuerdo disfrutar, en plan, aquí puedo meter rollo, pero para ellos no, porque, ¿qué me estás preguntando exactamente? ¿Cuándo ha empezado? ¿Quién lo ha empezado? Esas preguntas autodirigidas, les cuesta muchísimo hacerlas, o si no es concreto... ¿No? de si les dicen señálame las principales capitales de Europa y dónde te las señalo, o sea, ¿la señalo con el dedo o, o, o va, tengo entendiás. que escribirlas? Y formas parte de la Asociación Autismo Burgos. ¿Quiénes sois? Uf. <risa> <Somos> <risa> mucha gente, o sea, Autismo Burgos tiene como... Eh, tiene un centro educativo. Eh, en, que es el ALBA, que está aquí por Gamonal, también tiene aulas estables, en Virgen de la Rosa, en María Madre, hoy en María Madre, perdón, María Auxiliadora, eh, tiene varias viviendas el rosal, el olivo, el cerezo, que son viviendas dobles, también viviendas de transición a la vida adulta para personas sin discapacidad intelectual. Tiene un centro de día, y tiene un programa, que es el programa PITEA, que es donde yo trabajo fundamentalmente. Y este es de apoyo a las personas que, en su vida diaria, están en entornos ordinarios, pero que tienen autismo, aunque no tengan discapacidad intelectual. ¿El proyecto de las miradas de los bebés ha sido el más bonito para vosotros? A mí me encantó. Sí, bueno, yo estoy en él, así que, que... Entonces no me vale lo que vas a decir, claro, vas a decir que sí. Bueno, pero puede ser, además tuvisteis muchas ayudas de, por parte de, de grandes administraciones. Hay muchísima gente que cree en él y hay cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas directamente con los padres, porque ese proyecto está centrado en empoderar a los padres lo sí. más tempranamente posible... Eh, cuando hay una detección o una señal de alerta, pasan a un programa de intervención y ves cómo avanzan los padres, todo lo que aprenden. Yo creo que, como profesional, yo he tardado muchísimo más en aprender las técnicas que los padres a los que luego hemos modelado hemos ayudado, y eso me parece fascinante. Y luego, el proyecto ahora está en un momento en el que va a despegar eh, porque junto con la Confederación Autismo España, la idea es que Burgos era un pilotaje importante, ¿no? y un pilotaje y un desarrollo técnico, un desarrollo intelectual, y ahora, en septiembre, sí, despega en otras provincias, y yo creo que esto es súper apasionante, pero es que además tiene un impacto internacional muy fuerte, y en Latinoamérica hay muchísima gente interesada en exportar como, la, como todo el... El proyecto. Qué bien. Pero bueno, queda recorrido. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Hemos recibido dinero, pero no lo suficiente. Pues hay que pedir más. Andrea, la última. Sí. De cara a próximos proyectos, ¿nos puedes adelantar algo de la asociación, tuyos? Bueno, eh, pues yo en míos no tengo ni idea. Este libro ha sido, ha sido muy intenso, muchas noches sin dormir. Y de la asociación, hay varios proyectos europeos en los que se encuentra Inmersa, un proyecto de creación de cómics y videojuegos, que lo llevan dos compañeras. Mm. Eh, sí, muy interesante, las podéis invitar y que os cuenten, <risa> pues sí. os cuenten más. Luego hay varios proyectos también vinculados a la formación de padres, uno que se llama IPAD, que hay una página web en la que cualquier padre de cualquier parte puede acceder a todo un currículo formativo, esos que estén ahora en marcha y en desarrollo, que tienen todavía eh, rodaje. Y luego la asociación siempre está pensando en cómo innovar y cómo generar apoyos que sean realmente importantes. ¿no? Hay un desborde brutal, eh, porque con el bebé pues claro han llegado muchísimos más niños que, que van a estar pues, haciendo su trayectoria ¿no? a lo largo de la vida. Y ese es un área... Y otro es las personas adultas, mayores y las familias. Se va a comenzar un, un programa de terapia destinado eh, a puntualmente apoyar a las familias que lo necesiten, porque hay mucha sobrecarga mm. ¿no? de cuidadores. Pues María, un placer enorme hablar un poquito de autismo, entender un poquito mejor y sobre todo enhorabuena. A todo el equipo que habéis hecho esta maravilla de, de libro. Gracias por invitarme ¿Eh? a... en esta ocasión.